Y llegamos a la clase, donde cómo crear nuevos registros en una base de datos, cómo modificar registros existentes, cómo eliminar registros existentes también. Y también vimos algunos ejemplos de en qué situaciones esto podría resultarte útil. La próxima clase va a estar dedicada a un tema más teórico, que tiene que ver con cómo se diseña una base de datos de modo de que sea eficiente, de que sea correcta y de que sea eh, funcional, digamos para lo cual vamos a estudiar qué es un DER o diagrama de entidad de relación, cuáles son las formas en que las tablas de una base de datos se relacionan entre sí y por último, qué es la normalización de las tablas. Así que te espero. Perdón.